Era un buen día para volar. Estaba disfrutando del vuelo y se podía ver desde el aire porque tenía una cámara en el avión y una vista hermosa alrededor de, de la pista. Ya estoy aterrizando, llegando, poco a poco, lento, quería hacerlo lento, pero se viró el avión y ahí se fue, caí, pero es una cuestión de... Reparar ahora el avión, bastante feo el choque, pero a disfrutar